¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estamos en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, para Grupo, Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, y bueno, como decía hace un momento, en Chetumal TV. Estoy con una queridísima amiga que por fin se deja conocer. Nos hemos visto en chat, no, bueno, pues, en, en, Chado, en cantidad, redes sociales. Está, está, discutido. Está, está discutido. Y eso si también es se cierto. me da. Lisbeth Pérez, ella es eh, directora de la agencia. De comunicación y relaciones públicas, precisamente que tiene su nombre, quién sabe por qué, imagínate, porque eres la dueña. Ah, tra trabajo de dueña. <risa> Trabajas de trabajo dueña. De dueña. <risa> Listo de Pérez y Asociados. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero, encantada de conocerte, como dices. Siempre estamos discutiendo, platicando, nos conocemos ya hace años en este chat. Sí. Pero creo que el estar ahora en, en este estudio, en este lugar. Después de haber degustado, quiero, quiero contar una... Ahora sí que les voy a contar algo aquí entre nosotros. te voy a regalar una galletita. Ah, muchas gracias. Esta la hacen las monjas aquí en Chetumal. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, de, co co de coco! Sí. Mm, me encanta, ya platicaremos del coco en este lugar que me tiene el ojo y el agua de coco que me diste. No, porque me da mucho. En el desayuno que tengo que contar que cocina este hombre delicioso. Ya me había platicado, pero el día de hoy tuve la oportunidad y estoy feliz con lo que comimos. Y agradecida de que nos des el espacio para platicar. Eh, con, con todo tu auditorio. Oye, ¿ya te vas a venir hoy a Chetumal? Pues ya tengo casi dos años aquí. Realmente. Pero vas y vienes, vas y vienes. Pero, va, si bien, va, si pero que... me refiero que sí si ya permanentemente. Híjole, no, yo no vivo permanentemente en ningún lugar. ¿Sí? No, yo igual viví hace cuatro, el año, el 2021 viví en Tulum, cuatro meses. Eh, luego he vivido en Cancún, en Sinaloa, en Zacatecas. Eh, normalmente donde están los proyectos es donde nosotros estamos, pero la base de, de, de mi vida, donde yo digo mi casa, aunque digo mi casa en Chetumal también ahora, ya tengo claro. diciendo eso, mi casa es la Ciudad de México. Soy sinaloense, te lo comentaba, sí, no? pero mi casa, mi vida, mi oficina está en la Ciudad de México. Pero ya tengo dos años, casi dos años aquí en Chetumal y muy contenta descubriendo y muy al total, más bien. <ríe> como buena sinaloense. Oye y descubriendo las bellezas de, de, del sur de Quintana Roo. Yo, yo no me canso y se los digo a todo el mundo. Ayer toda, fui a correr a la bahía y terminé ahí en el muelle fiscal y viendo esa noche cómo las olas llegaban, las palmeras se movían, dije yo, no, bueno, sí, es toda una canción, todo un poema y luego eh, ponen música ahí en, la, en, en el muelle y estaban los panchos tocando cantando una canción. No, bueno, esto es una locura. ¿Por qué no está todo el mundo aquí? ¿Por qué no está todo el turismo aquí en, en Chetumal? Y esa es la idea. Sí. Sí, sin duda. Yo creo que el, el sur, desde siempre, ha sido un, un buen lugar para hacer turismo. No sé si sea la simple corrupción o la falta de visión, no sé qué haya sido, porque en algunos momentos hemos tenido conatos de gobernantes que parece que sí ven con buenos ojos, o que, o que sí tienen la visión amplia para hacer del sur de Quintana Roo un lugar netamente turístico. Porque sí hay mucho que explotar. Mucho, muchísimo. Incluso en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos hay muchísimo, muchísimo. que explotar, pero no lo han invertido. ¿Y a dónde se va todo ese dinero que se recauda de impuestos? De, de los, impuestos, impuestos, a, de eh, los hoteleros, de restauranteros. Y se han perdido y se perdieron en dos, tres sexenios y hasta ahorita nadie sabe, nadie supo y, y, y quién está tampoco sabe. Pero no hay nada. Pues ahí es donde entramos, y creo que esa es una de las ideas que, que aplaudo de, de la sociedad civil de Chetumal. Ruti Carlos Confil, eh, la gente de Coparmex, la gente de Canaco, la Asociación de Hoteleros, eh, varias instituciones. Lo de la ruta del coco, uh -huh. que también que tiene años luchando, años luchando por posicionar el coco, y de repente se hace una suma de empresas, de, de, de asociaciones, de la academia, se suma la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, se suma el Instituto Tecnológico de Chetumal, se suman académicos, investigadores, se suma el municipio eh, y, y tenemos un primer foro para hablar justo de lo que acabas de decir. ¿Esto lo, lo organiza tu agencia? Lo organiza Coparmex, Coparmex. Canaco... Eh, estas instituciones que he mencionado y yo gustosa me sumo a ver pero tiene que haber la iniciativa de alguien ruti carlos bonfil el biólogo ah, okay. que toda la vida ha luchado y tengo un reconocimiento a él en el tema de la ruta del coco él es el creador de la ruta del coco de, de, de mostrar todo lo que se puede hacer con coco le digo que me parecía el, el buba del coco te acuerdas de buba sí, de los camarones al coco, de, ah, bueno, el todo te lo ven ve coco, y que la ruta del coco, y las artesanías de coco, y la, la gastronomía con el coco, y todo lo que te puede dar el coco, el aceite de coco, y te empieza a contar y te enamora. Yo cuando platiqué con ruti y lo conocí en un evento, en una reunión en el ayuntamiento a la que me invitó en ese momento, la que era presidenta de la Comisión de Turismo, Cintia Millán, sí. ahora diputada, hicieron una reunión, es, yo, tengo aquí, yo tenía aquí apenas como... Cinco meses en este lugar. Y me gustó mucho lo que estaban platicando. Empiezan, y, te, y la pregunta que hicieron fue, para ustedes, que cuando yo digo Chetumal, ¿qué significa? Y todo el mundo empezó a decir, obvias razones. Familia, cultura, gastronomía. Queso eh, de bola. Queso de bola. <risas> este, chaya y estas cosas. Y yo cuando me toque y me presento, digo, soy Elizabeth Pérez, tengo una agencia de comunicación y de relaciones públicas. Y para mí Chetumal significa inversión. Todos... Los de Río Hondo, los de Raudales, los comisarios, todos volvieron a verme como diciendo. ¿En qué Chetumal, ¿De qué Chetumal me estás hablando? <risa> Exacto, no, no, sí, sí, se acercó un señor y me dijo, creo que usted no conoce Chetumal. Le dije yo, sí, y es un punto donde la inversión y el desarrollo va a llegar, tiene que llegar y debemos propiciar que llegue. Entonces, varias personas se acercaron, entre ellos Ruti y Carlos. Nos conocemos, platicamos, me cuenta de la Ruta del Coco, que me parece un proyecto al cual sí, me, me está, estoy sumando. Está interesante hacer un reportaje de eso. Está, está sensacional. Yo sí. creo que vale mucho la pena porque te digo, fue de lo que me llamó tanto la atención que le dije yo, me sumo. Y empezamos a tener una correlación. Conozco a, a, a la que en ese momento era la presidenta de la Asociación de Hoteles, a Berta Medina, a Rosana Ayala. Que empiezo a tener relación con muchos del ámbito turístico, el ámbito hotelero, del ámbito empresarial, y Ruth y Carlos me invita a formar parte del comité organizador de este primer foro, al cual te digo sin dudarlo, al contrario, dije, nos habíamos tardado, pero creo que es el momento ahorita para que la sociedad del Chetumal, de Bacalar, de Majahual, se sume a esto, y tú decías muy bien, el sur sí. viene desde Felipe Carrillo Puerto hacia acá. y sí, es, es centro-sur. Es el momento para que se sumen, para que nos sumemos eh, y veamos lo que tenemos. ¿Qué, qué, ¿Qué es este foro? Este foro es la, la invitación a los ejidos. Normalmente no volteamos a ver a las comunidades. Estamos pensando en el turismo en virtud, en visión de Cancún, de Holbox. No, señoras, señores, el sur de Quintana Roo tiene otras características. Pero sin duda alguna. Otras características que yo siempre pongo como ejemplo el gran caso de éxito que tenemos en Mérida. En Mérida hay un proyecto y viene el ingeniero Ulises Huesca, director de Caminos del Mayab. Vincularon 21 comunidades de la zona maya, desde. Ahí nunca puedo pronunciar, perdón, Chanchonche, no sé. Ahí sí me voy a sentir muy mal si no sé pronunciarlo, mejor no los pronuncio. <risa> perdón, olvídame, sonroje. Porque... Chanchonche. Chanchonche. Chan, chan, chan, no sé, perdona, perdona a todos, pero no puedo pronunciar, así que prefiero no decirlo. Empieza en una comunidad, tras, tras es la... Esta chanchén Palmar, este... No sé, <ríe> no sé, y se me olvidó traer mi... Pero ya traeremos Google a Ulises, map. traeremos a Ulises a que platique con ustedes, porque viene al foro, sí, claro. viene a platicar su experiencia, 21 comunidades relacionadas, conectadas a este proyecto de Caminos del mayar donde cada comunidad tiene ingresos, una forma... De generar ingresos, de generar desarrollo, de generar calidad de vida. De eso se trata este tipo de turismo comunitario, claro. donde la gente ofrece los servicios. Okay. Entonces, en, perdón que te interrumpa, Entonces, sí, sí. en este foro eh, va a haber meses de trabajo, obviamente. Ponencia. Se va a hablar sobre el desarrollo turístico del sur. Del sur, desde lo rural y comunitario. Y comunitario. Y paralelo a este foro, o mejor dicho, en el marco de este foro, ¿Va a haber algunos talleres? Este, Ay, gracias. Gracias por preguntar. Te cuento, les cuento. Nosotros como agencia, y sí, directamente, esta es una iniciativa de la agencia, eh, estamos convencidísimos, yo tengo 17 años como agencia y tengo ya 19 años capacitando en todo el país a periodistas en temas. se nos ha tocado ser la capacitación para periodistas en el sistema de justicia penal, cómo reportear este sistema de justicia, que es un tema muy importante. Hemos capacitado para la FEPADE cómo reportear los delitos electorales, desde qué son los delitos electorales. Claro. Y Capacitación con Prende, eh, prende es, una organiza, es una fundación, ahora un programa de la Universidad Iberoamericana, en el cual ha surgido cantidad de periodistas que han conocido, que han tenido talleres. Y a nosotros cuando creamos la agencia ya hace 17 años, este wow. 6 de abril cumplimos 17 años. Empezamos en el marco de... ¿En abril también? Sí, el 6 de abril. Nosotros el 8 de abril cumplimos 21 años. ¡Ay, felicidades! Mira, ah. pues me ganan con cuatro, pero hay que seguir adelante. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! No, pero la verdad es que digo son rubros muy similares, pero completamente distintos. Porque el tuyo enmarca las relaciones públicas enmarca el, el, el formar comunicadores el hacer de la comunicación algo o sea es el vínculo digamos y nosotros hacemos específicamente comunicación y con ustedes nosotros trabajamos tenemos mucho porque tenemos conjunto. que ir de la mano claro. porque sin ustedes nadie conocería mucho de lo que estamos haciendo o conocería lo que estamos haciendo yo siempre les digo que ustedes son los comunicadores los medios un pilar importante de cualquier actividad de cualquier actividad que se quiera hacer, gubernamental, empresarial, social, ustedes son una parte muy importante. Quien no vea eso tiene un problema. La comunicación claro. y una comunicación profesional, con ética, con valores, con una comunicación en la cual das, tienes la oportunidad de compartir lo que se está haciendo con el público, la gente que nos está viendo ahora. Claro. Eh, quiere saber qué está pasando en su localidad, en su comunidad, en su estado, en su país y en el mundo. Por eso las redes sociales han tenido tanto auge. Y, y yo, ahorita que me tocaste este tema de las redes sociales, yo siempre le he dicho a, a muchos que critican las redes sociales, por los famosos, vamos, es, el, es el, el, el campo fértil para las famosas este, fake news, ¿no? mm. o, o la información falsa, o la información tergiversada, yo siempre les he dicho que, que las redes sociales le dieron voz a muchos, mucha gente, bueno, a toda la gente que, que definitivamente no tenía cabida en los medios convencionales. Y que yo eso lo veo positivo. Absolutamente. Eh, y también yo he recomendado que, para que las redes sociales, eh, con, con todas sus fake news o sus informaciones falsas, como se dice en español, es que nos. Noticias falsas. Nos, nos, nos ponemos este. Con, los, ah, anglicismos. con el, sí, los anglicismos y todo, este, para que la gente no, no, no sea víctima o no caiga o no crea en eso, tiene que tener también su propia información, es decir, sí. tiene que cultivarse por sí misma para que pueda, obviamente, no, no caer en eso. Digo, a, a veces hasta nosotros somos medio inocentes. Herramientas yo. hay muchísimas, pues hay muchísimas. me muchísimas. cuento que en diciembre... Del 2021, aquí, una de las primeras actividades que hicimos como agencia fue justo eso. Trajimos a Luis Roberto Castrillón, uno de los Fast Checking que ya tiene años trabajando en esto. Tiene una página que se llama El Editor de la Semana. Lo, lo trajimos aquí en coordinación con los comunicadores, con Ángel, Ángel Ramírez, sí. con Javier Chávez, colaboradores, compañeros, amigos, sí, queridos amigos también, querida, sí, como... amigos, queridos también. Y trajimos a Luis Roberto justo para un taller de periodismo que se llamó eh, Herramientas para Verificar Información, no caer sí. en la fake news, no caer en las informaciones falsas, tendenciosas o engañosas. Y fue una maravilla cómo, cómo se sumaron un grupo nutrido de periodistas claro. aquí en la Biblioteca Rojo Gómez, que dirige mi querido uh -huh. Omar Capistrán, que siempre está muy, muy puesto y dispuesto a trabajar. Y en esta ocasión para el foro, traemos al maestro Ian Pot eh, Franco. Ian Pot Franco es un experto en turismo, en periodismo turismo de turismo, que nos viene a platicar cuáles son las herramientas para ejercer... Va a ser conferencia, ¿verdad? Taller, cuatro va horas. A ser un taller, un taller ah, okay. para dar herramientas, un taller con ejercicios prácticos, con dudas, respuestas. ¿Y ¿Reconocimiento como... oficial? Reconocimiento oficial dado por eh, los organizadores del foro, dado por la agencia pero muy importante, con un QR que genera que, que va a garantizar la autenticidad de eso. Sí, por la que la, la Secretaría del Trabajo es la que otorga la autenticidad de los... Ellos, como ellos ya están vinculados, el QR que ellos otorgan eh, viene de la Secretaría y te genera la autenticidad. Tú puedes utilizarlo eh, claro. para cualquier trabajo o para cualquier situación de hoja de vida, que siempre es importante. Y Ian es un joven que yo conozco hace ya... 12 años, tenemos relación porque hemos trabajado en los ámbitos turísticos en Sinaloa y en muchos lugares y él funda con otro grupo, con, con un grupo de expertos, se llama Expertos en Turismo claro. y cuando yo le comenté de este foro y del interés que teníamos que viniera a compartir lo que él hace, lo que él sabe eh, con la visión de fuera y que compartiera con la gente de aquí, eso nos va a enriquecer a todos, a él, a ustedes, a nosotros y esa, esa es la idea de, de sí, este claro, por supuesto discutíamos digo discutíamos no no peleamos discutimos nos encanta discutir y pelear <ríe> hay que decir discutíamos hace rato cuando recién llegaste aquí a Chetumal TV que la profesionalización del, del oficio periodístico es eh, a mi gusto eh, debe estar basada más que nada en algunas cuestiones técnicas porque yo soy de los que creen que el periodismo, el mejor periodismo, está basado en la ética, sí, en la moral, en los principios básicos de, de, de la persona, ¿no? Y, y porque eso te genera el sentido común. Y el sentido común, cuando tú lo sabes eh, a, aprovechar, por decirlo de alguna manera, entonces no atentas contra la verdad o contra la razón. Sí, eso es la ética. ¿Qué es la ética? Esa es la justamente. ética que yo soy una convencida... De eso necesitamos periodismo ético, profesional, de, con capacitación. ¿Qué significa Estoy Y conociendo las nuevas herramientas. Tú decías ahorita, por más ética que tengas, te llega una nota que te parece real y no tienes la herramienta para verificarlo, a veces gana la filia y la fobia. Claro. Pero, Yo conocí, por ejemplo, un jefe de prensa del gobierno de Quintana Roo, que no era periodista. Eh, estudió un, una carrera técnica de periodismo en, en una asociación de prensa en la Ciudad de México presumió su, su título cuando cuando se lo otorgaron y, y cuando fue jefe de prensa fue un, el, el más terrorista de los terroristas contra la prensa y, y, y contra los compañeros de la prensa y contra la desinformación social porque a eso se dedicó a, Qué a malinformar a la gente con fines políticos electorales y obviamente también con fines de Loco. golpear y, y lucrar. Entonces, eh, de nada te sirve tener un título, de nada te sirve tener una licenciatura, un doctorado, no sé si existan los doctorados sí, sí hay doctorado, en comunicación. De, comunicación política, doctorados en periodismo, Pero investigación. De nada te sirve tantos títulos si tu moral, tu ética, Ajá, tu, tu formación humana es en ninguna profesión. En ¿En ninguna ninguna, profesión. Claro. Si tu médico es un tal por cual... Bueno, lo sabes. A ver. A mí, cuánto rápido. A mí me querían amputar la pierna izquierda porque sí. tuve un accidente y el doctor decía que tenía que cortármela. Eh, eh, yo voy a ver otras opiniones, por Dios. Es mi salud, es mi cuerpo, es mi... Por un muy, accidente, ¿no? Por un accidente. Tuve, me, me iban a amputar la pierna y había, había visos de que podía ser, pero hombre, ni siquiera intentar rescatarla. Y el tipo me cobraba 70 mil pesos, un imbécil de Ángeles en la Ciudad de México, perdón a los del hospital, pero tienen un imbécil ahí, y me quería contar la pierna. Yo estaba muy enojada, no, claro. me voy a Sinaloa, Bien. y el doctor Mario Rosas del Hospital Fátima en la Ciudad de Los Mochis me rescata la pierna, luchó, la rescató, y aquí estoy, usando mis tacones del 12, feliz y contenta. <risa> o sea, es en toda la no, no, no nos vayamos lejos, otro caso que yo viví, me... me... Tocó, me, este, me tocó vivirlo en Cancún, en el hospital. Eh, y esto fue una cuestión no de un médico, fue, fue la, era la política del, de, de todos los que dirigían el hospital en ese momento, que no creo que sean los mismos. Una niña eh, sufre un accidente automovilístico, la bolsa de aire le, le pega en, en el rostro, le quema el rostro, ah. entonces le hacen obviamente los estudios pertinentes y todo. Y, y querían hacerle una operación para extirparle el ojo. O sea, prácticamente iba a perder un ojo. No, bueno. Y entonces, pues la mamá obviamente desesperada, dice, no, no puede ser posible. Eh, obviamente, si, si tú estás en un hospital de eso es porque tienes poder adquisitivo. Eh, consultó con un especialista del hospital Galenia, sí. le dijo al del hospital, tiene que venir, yo necesito una segunda opinión, tengo derecho, además claro, es por ley. claro. Y dijeron, no puede entrar un externo. Si quiero una segunda opinión, le puedo, le puedo dar otro médico de aquí. No, tiene que ser de fuera porque ustedes, pues finalmente es el, es el hospital. Es, es el una empresa. Hospital, te, tiene que ser de fuera. Pues no, no estamos de acuerdo y, y, y tuvo que entrar el secretario de Salud de Quintana Roo. Tuvo que intervenir y obviamente casi, casi obligarlos a que Entra a otro. entrar a otro. Entró el otro especialista, vio las placas, vio todos los estudios. Dijo, no, o sea, no necesita una operación. Ay. O sea, con una cremita y un tratamiento natural es suficiente para que la niña... Y la niña está perfecta. La niña no, ya está, ah, ya tiene 17 años. años. Yo tengo mi pierna perfecta. O sea, y pero, pero, pero este ejemplo que estamos poniendo es es en todo. Y periodistas, jefes de información, empresas de relaciones públicas, todo todos. Ellos. Quien no tenga ética, que no tenga valores, sí. no te sirve de nada, así tengas la pared tapizar de títulos. Eso, eso, en eso coincidimos, pero yo sí creo y soy una convencida de la importancia de compartir experiencias. Este taller sí, es supuesto. la idea de que Ian, que es además un catedrático de universidades muy prestigiadas en la Ciudad de México, es conferencista a nivel nacional e internacional, es el presidente fundador de, de, de Expertos en Turismo y además columnista y participa en varios medios de comunicación viene a compartir lo que sabe, en la visión que él tiene, claro. para que los que están aquí también le compartan lo que sabe, la visión que se tiene y poder hacer una, un gran trabajo para lo que viene. Viene un gran claro. desarrollo turístico para Chetumal. Eso ya no lo puede parar nadie. Sí, no, no, nadie. Claro. Y la sociedad, y se lo decía yo ayer a la señora Majo Mezquita, que es la directora de la líder de Fridas en Bici, con la cual también estamos trabajando y se están sumando al foro, le decía yo, nadie, va a ser con nosotros o sin nosotros. Es claro. mucho mejor que sea con nosotros. Y la sociedad se tiene que preparar, se tienen que preparar los medios de comunicación, se oh. tienen que preparar los hoteleros, se tienen que preparar los empresarios, los restauranteros. Hoy hay días en que vas a un restaurante y ya no hay mesa, ya no para, para desayunar, ya es insuficiente con la cantidad de personas que ya sí. estamos aquí en, en Chetumal, ha crecido, pero ya no hay esta oferta gastronómica al cual asistir. Ah. Y luego la bahía tan desperdiciada, 18 kilómetros no, no, no, no, de bahía, que ese es un punto que se va a tratar en el foro. Pero deja esto, eso es la bahía. Vete aquí a 10 minutos. Te acabo de conocer, me llevaron a conocer Whitefish. Whitefish. Señoras, señores, yo desmayo otra vez. La Laguna Milagros. ¿Qué lugar más...? Ahora sí que... De... Yo no, yo no podía creer que hubiese tanta belleza. Conozco Bacalar, sí. hace muchos años he conocido Bacalar. Creo que turísticamente decimos... surga también tiene su belleza. Voy a ir, la próxima semana me van a llevar en bicicleta a dónde? de aquí a Bacalar, a, a, a Shulha. Ah, Shulha, ah bueno está cerca Shulha. sí me me va a llevar de todas está... manera, bueno tienes condición física no si <ríe> aguantas sí si aguanta la bahía la bahía nos ayuda mucho de condición sí claro si sí, nos vamos a ir en bicicleta porque me dijeron que tenía que vivir también esa experiencia como la que viví en Mérida de caminar claro. 40 kilómetros son 110 kilómetros lo yo, que tienes, yo yo te acompaño en moto <ríe> esa está más cómoda. entonces Pero te digo, Mérida me, me aventé siempre 40 kilómetros de los 110 que tiene caminos del Mayap recorriendo con las comunidades. Uh -huh. Aquí queremos hacer eso también, ese tipo de senderos, eh, eh, este, este acercar a la gente, que la gente llegue a Chetumal y se quede también en Chetumal. Aquí en Chetumal hay mucho que hacer. Oye, las ruinas de Ostancá son, señoras, señores, sí. preciosas. Hermosísimas. Hermosas. O sea, normalmente vamos a Chichen Itza. Yo siempre les digo, no tengo nada en contra de los otros lugares, cada una tiene su encanto, pero sí quiero que la gente sepa lo que tenemos aquí. Pues bueno, tenemos la promesa de, de la gobernadora de que ahora con el Tren Maya se van a poder desarrollar pues, todas esas ruinas con Luz Cabal y todas esas, esas, esas zonas que no se han logrado explotar, por decirlo de alguna forma, turísticamente, eh, y, que, y que el Tren Maya junto con el aeropuerto de, de Felipe Carrillo Puerto y, y esta remodelación que, que, están, que plantearon en el Leche Tumal, va a traer modernidad y crecimiento. Ojalá y así sea. Y eso que y, estás diciendo, y lo que, tú estás haciendo, que preparar a los demás. Por eso, y lo que tú estás haciendo para allá, Iván, <risa> lo que tú estás haciendo es algo que es sumamente importante. Porque puedes tener la mejor computadora del mundo Puedes tener el mejor auto del mundo, la mejor cafetera eh, el, la del mejor mundo, cafetera, yo. El, el hotel eh, más inteligente del mundo, pero lo que necesitas es a la mejor persona del mundo. Ah, por supuesto, el sí. servicio. Buscar, mejor entender que nosotros damos servicio. Se ha malentendido con servicio como servidumbre. Servidum. Les digo, perdón, servir es una de las actividades más bonitas que hay. Claro atender al otro, que venga, que deje su dinero. O sea, cuando tú planeas una vacación, dices, ¿a dónde voy a ir ahora? ah oh, No, ya fui a este lugar y qué mal me he tratado. ¿A dónde te quiero conocer hoy? A ver, te metes a las opciones y dices, híjole, Chetumal suena sensacional, tiene una laguna que se llama Milagros, tiene un lugar que se llama Shulha, un ojo de agua en tal lugar, voy a Manantiales, a Raudales, a la Ribera del sí, Río sí, sí, sí. y vale de muchísimo. repente dices, no me va a alcanzar una semana para estar en Chetumal. Mejor. Se llamara, pero <risa> claro. vengo y, y ya hicimos toda una difusión, toda una campaña, están los medios, y llego y el mesero o la mesera no nos atienden bien. No, y, y yo, yo me acuerdo de una ocasión, eh, y, y fíjate que estaba yo chavo, yo, yo era mesero eh, en la Ciudad de México precisamente, y un le dicen Stuart, a los que lavan trastes, uh -huh. un lavatrastes estaba preocupado porque los dueños, hombre, mujer, los dueños del lugar estaban pensando comprar un lavavajillas. Y dijo, pues me voy a quedar sin chamba. Y le dije yo, es que ellos están pensando eso porque está creciendo el, la clientela y tú estás lento. Entonces un lavavajillas le garantiza... Lavar no solamente rápido, sino hacer el trabajo tuyo y el de otro más. Y le digo, y yo lo que he observado es que tú haces mucha maña, como se dice coloquialmente. Hago como que trabajo. O sea, trabajas, pero a paso lento. Entonces, si no quieres ser suplido por una lavavajillas, entonces échale ganas. Porque seguramente no quieres hacerlo más. Rápido, porque entre más rápido lo hagas, más te trastes, te traen, y entre más trastes, te traen, más te cansas, y entre más te cansas, no te pagan más. Y esa esas psicología, lo único que está haciendo es dejarte sin trabajo. Entonces, yo creo que, que el, este tipo de foros ayudan a cambiar la mentalidad. Esa es la idea. Que la gente entienda que no tiene nada de malo darle más a la empresa, si la empresa finalmente te va a necesitar, absolutamente, pero no, no quieres ser prescindible, entonces echa la hueva, como se dice coloquialmente, o sea, deja, deja de ser prescindible. Y eso que acabas de decir, te digo, tenemos, tiene que haber muchos cambios de chips, tiene que haber muchos cambios, Muchísimas. romper con muchos paradigmas, entender que el servicio del turismo, que trabajar con el turismo, que estar al turismo eh, con toda la disposición, genera beneficios para todos. Nosotros lo que estamos buscando es el desarrollo en las comunidades, un desarrollo ordenado, claro. porque rápido van a empezar, ¡ay, quieren destruir! No, a ver, nadie quiere destruir. Siempre se los he dicho, no queremos destruir, queremos orden, desarrollo, que vaya de la mano. Si no van de la mano, tampoco se puede. Claro, Todo supuesto. tiene que tener un orden. Por eso en el foro se sentarán en las mesas comisariados ejidales, Empresarios, académicos, microempresarios. inversionistas, microempresarios, restauranteros, hoteleros vendedores de productos de limpieza, o sea, Y ojalá y, y le agregues estudiantes de... Van a de estar, van a estar con nosotros estudiantes de la UAECRO, ya, ya no la puedo pronunciar antes, será UGRO, <ríe> la Universidad <ríe> Entonces, Autónoma del todo, de Quintana todo Roo. siguen llamando UCRO. Ah, bueno, de la UGRO. Universidad Autónoma de Quintana Roo. De Quintana Roo y, la gente, y los jóvenes del Instituto Tecnológico de Chetumal ¿Y por qué no agregan a los de modelo, a los de la UNIT? No, no, están invitados. Esta es la idea y gracias por el espacio porque la idea es que claro, los que, que te están viendo, que los que nos están viendo, entren a la página, hay una página en Facebook donde viene la convocatoria, quien quiera participar enviando ponencias, ahí están la, las características que se requieren para que manden su ponencia. Están abiertos, estamos abiertos a que la gente se sume. Claro. Estamos empezando con estos que comento porque son con los que se generó, tenía que darse un primer paso. Pero si se suma la modelo, la Vizcaya, la, la unidad la UNI, todas las parte escuelas. Non, creo que no sé si tengo universidad, parte no. No sé qué es parte, no. Es, pero, es una escuela que está aquí rumbo a Calderitas. Ah, bueno, te digo. Pero no sé si tenga universidad. Pero quien se quiera, no, no, y si se quieren sumar los microhoteleros, como dices tú, los microempresarios, quien crea que tiene una participación. Los, los que, los que ti, perdón que te interrumpa, no, los que rentan sus casas en Airbnb y en Booking.com, también ellos son de alguna manera este, parte del turismo microempresarios claro. y son parte del turismo. O sea, no está de más, porque también tienen que tener calidad en el servicio. Absolutamente. Y es muy importante que, que, que tengan una amplia eh, visión y no se vean como, como los que... Yo siempre pongo este ejemplo porque es, es muy importante. El que pone un changarrito y po, de, de garnachas o, o una lonchería de comida corrida, se ve como un... ni siquiera microempresario, sino se ve como un este, vendedor ambulante sí, casi, sí. casi. Y porque no se comparan con los de los restaurantes grandes como este, ¿cómo se llama? me mencionaste hace un rato que, que fuiste a... que, que te gustan las ensaladas, este... Ah, Elmina. Almina. Almina. Eh, y yo digo, a ver, ¿por qué no? Las delicias que venden en Almina, que te cobran además todo el, el local y todo, o sea, también las encuentras en la, en, en la comida tradicional. Por supuesto. Y mexicana. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Tienes que verte, sentirte eh, tú misma o mismo creerte que eres un empresario y que no tienes por qué verte pequeño. Y, y que te veas como parte de la cadena de servicios de turismo. Yo igual cuando viajo me gusta ir a conocer lugares que vendan. Eh, no tengo que ir, no me gusta tanto ir a los lugares clásicos del turismo. Yo siempre les digo que hago turismo de lugareños. Yo pregunto, ¿dónde van a comer ustedes? Claro. No, y a mí sí si me van a. Yo conozco la almina porque ahí estuve viviendo en el hotel no casi un año. Sí. Y era como mi cocina, mi sala, mi comedor, porque vivía. Pero ahora que tengo ya eh, casa? una casa aquí, eh, me gusta salir. No, bueno. <risa> no, bueno, no, no, no. Es mi casa y me encanta y la amo, pero es así de chiquitita y chiquitita, la amo. En, chiquitita. ¿En cumbres o en Andara? Pero... <risa> Frente a la bahía, que es mejor todavía. Ah, no, mucho mejor. Frente a la bahía, que es mejor todavía, porque tenemos una bahía hermosa. Pero lo que voy es, cuando tú empiezas a darte cuenta, vas a conocer, conocí hace poco un lugar que se llama Mar Caribe. Mm -hmm. Es el de los más populares no, bueno. de Chetumal. Eh, ya no tan popular mixto. como antes, pero... El ceviche bueno, mixto. Sí, riquísimo. A ver, ¿no probaste con la cebolla morada? Este, morada claro. Sí, no, un, un amigo me dijo, sí, sí, tú, cebolla asada curtida, sí, no, no, Así, deliciosa. es una cosa. Comí también en otro lugar que se llama el Taco Loco que tiene mil años. ¿No ¿Has ido a Nicos? Me acaban de decir que vaya a Nicos y voy a ir. O sea, ya estoy... Pero me tienes que invitar a... Te tengo que invitar <risa> Claro. A porque, para que yo te pueda guiar y decir qué es lo que... Voy bueno, pues, saliendo de aquí le vamos a comer a Nicos. Hoy sí, no, mañana. Ah, bueno, no, porque mañana me voy a la Ciudad de México. Ah, bueno, la próxima semana. Regreso. Sí, la próxima la, el, el asunto va que he diversificado porque ya empecé también a conocer y a, y, a, y, a, y a investigar otros lugares y tienen una oferta gastronómica. Económica muy buena, muy buena. Hay que empezar a promoverlo. Sí, claro, por supuesto. Ahí entra el trabajo de ustedes, de nosotros, pero de ellos también para que entiendan que tres mesas no es suficiente si tienen diez para llenar. Pueden llenar. insisto, lo que tú estás haciendo con, obviamente, eh, todo este eh, grupo de, de cámaras empresariales y, y asociaciones, lo que están haciendo y, y eh, con tu pues capacidad de, de relaciones públicas y comunicación, es lo que necesita el sur de Quintana Roo. centro, centro sur necesita precisamente este tipo de foros, porque son los, el tipo de foro que le, hace, le, le ayuda al ser humano a cambiar su mentalidad, a no verse... Mira, hay algo que a mí me da coraje, aunque no lo demuestro, y es que, que digan, ah, es el chetumaleño. O sea, esa frase de, ah, es que es chetumaleño. Es, es, es tan despectiva y tan denigrante que, ¿Pero que lo, peor, lo peor es que lo dice el mismo chetumaleño. No, bueno, me encantan los chetumaleños y las chetumaleñas. No, no crean que me gusten chetumaleños. Me gustan todos los chetumaleños y las chetumaleñas. Ah, pues que... <risa> la gente es sensacional. Me ha recibido, yo tengo, les digo, llevo cumplidos años aquí. Hay gente valiosa. Maravillosa, maravillosa. Yo cada, y con cada que me siento... Aprendo y algo. Como en todos lados también hay gente decidiosa, hay gente de, de, sidiosa, hay gente ver, de es, todo tipo de. Naturaleza gente, humana. Pero no podemos estigmatizar sí. a la gente de Chetumal como, ah, es clásico chetumaleño. No. Eso es, eso es denigrante. Es como decir y, clásico sinaloense. No, no, y, no. Y, eh, sí, es como decir clásico sinaloense, seguro vende coca. O sea, que Pepsi. es. Que es <ríe> o Pepsi. Que es lo, lo que está estigmatizado, sí, ¿no? Y eso no lo no podemos hacer. Yo, yo, yo tengo, les digo. Eh, la gran fortuna de viajar por todo el país eh, y realmente llegar a Chetumal es como estar en casa. Y seguro van a decir, ah, es que tú no conoces a los chetumaleños. No, no, no, conozco muy bien a los chetumaleños Yo y a la también, claro, mis eh, mejores amigos son de Chetumal. Hay un grupo que se llama Las Chetumaleñas que son encantadoras, ahí está Lorena Castillo, y me invitan y me encantan cantan y bailan y están trabajando hay muchísimos proyectos y cuando te digo ruti carlos que es el, la cabeza la mente sí. tras este foro me dice eligió pero por supuesto encantada de aportar lo que nosotros hacemos desde hace 17 años que es estrategia de relaciones públicas y de comunicación vamos a hacer que la gente primero la de aquí tenga claro. esa certeza y esa seguridad de que tiene todos los elementos, que tiene todo para dar un excelente servicio. Claro. Y la otra es hacer que la gente de afuera voltee y diga, Chetumal es un lugar al que quiero ir. Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Chulhá, eh, Espujil, este... Todo, y, el o sea, todo el sur. O todo sur. el centro sur. centro-sur. Cuando vas a Carrillo Puerto, toda esa zona, las, mm. las, las lagunas, los cenotes que tienen ahí son impresionantes. Impresionantes, sí, impresionantes. Sí. Pero te vas bajando aquí y llegas a Bacalar, Mahahual, a mí me parece... Ah, hasta suspiro de lo que me gusta Mahahual, Chahuacholis, sí, claro. Todo, todo, todo. Repito, qué bueno que están haciéndolo. Estoy platicando con Lisbeth Pérez, ella es directora de la Asociación de Relaciones Públicas y Comunicación Lisbeth Pérez y Asociados. La agencia. Y la agencia, perdón, la agencia. Es una asociación a final de cuentas. Sí, porque están los asociados. Pues están los asociados, exactamente. Sí. Y, y, este, y estábamos hablando de un foro que se, este, se está organizando, ella coordinándolo junto con un grupo de, de empresarios, de cámaras empresariales. Ruticarlos. Eh, Ruticarlos. Eh, y pues que, que realmente vale la pena. ¿Cuándo va a ser? 12 y 13 de mayo. Hemos hablado toda la mañana y no hemos dicho fechas, gracias. Porque le estamos dejando para el final. <risa> no, pero vamos a poner al inicio ahí la fecha. y de mayo. 12 y 13 de mayo. En este foro, en este foro de turismo... Va a haber meses de trabajo, sí, sí. va a haber talleres Así también. Es. El 11 de mayo de 10 a 2 es el taller de Ian 11 Pot. 11 y 12, ¿no? 11 es el taller de Ian Pot, okay. de, dirigido a periodistas, a comunicadores, a toda aquella persona que considere que puede aportar. Yo he visto aquí chavos que están haciendo cosas padrísimas con las redes sociales. Los invitamos también a que asistan el teléfono al que se pueden registrar viene en la página que está etiquetada en, esta, en, este, en este post. Es la, y también pueden hablarme o mandarme un mensaje al 55 43 40 35 98 y decirme, me llamo Juan González y quiero ir al taller y soy 55 43 40 35 9 Ese 98. es mi celular. Yo atiendo directamente. Oye, soy Juan González, soy TikToker de Chetumal y me interesa encantado. Oye, sí, soy claro. y trabajo en el medio Chetumal TV y me encantarías encantada. Vamos a hacer que esto se sume toda la claro. gente. ¿Cuál, el, ¿Cuánta gente el cupo? Estamos hablando de 30 personas, okay. pero si se necesita hacer otro taller que hay más, nosotros encantados lo hacemos. La idea es ver la respuesta también. Y 12 y 13 de mayo en el Instituto Tecnológico, en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Chetumal, eh, serán las mesas de trabajo, las conferencias magistrales y ojalá de verdad, lo que también nos importa mucho es que entren a revisar la convocatoria y que compartan en una ponencia sus problemas, solución y el llamado a la acción. Eh, eso es lo que nos interesa mucho saber, conocer qué piensa qué piensa la persona que está involucrada de una u otra manera en el turismo rural y comunitario y de qué manera que se ser. y, claro, y que se quiere involucrar y de qué manera se puede mejorar todo, todo lo que estamos buscando es conocer la problemática sí pero también posibles soluciones y un llamado a la acción con eso queremos nosotros en Muy este bien. foro decir un llamado a la acción sociedad civil para luego hacer propuestas y llevarlos a los a, a, a, a los gobernantes, a los inversionistas y que se empiece claro. a generar un desarrollo. Ok, subrayamos. 11 de mayo, el taller, el taller de periodismo de turismo, eh, que va a ser en, ¿dónde en, me dijiste? En el Instituto Tecnológico. Ahí de mismo va a ser todo, ah, ok. En el Instituto Tecnológico va a ser todo, no repetimos. Este, 11 de mayo, el, el taller de periodismo de turismo, eh, 12 y 13, el foro ya en pleno, con las mesas de trabajo, y donde obviamente podemos, o se pueden integrar todos los que tengan interés o participen directamente o indirectamente en cuestiones turísticas en el centro sur de Quintana Roo. Así es. Yo te auguro que vas a tener mucho éxito. Ojalá. Y ojalá haya muy buena respuesta porque vale la pena sí, sí. Eh, hacerlo. Yo te agradezco también que hayas venido aquí a Echeto No, bien. hombre, conocerte. <ríe> Qué gusto. Conocernos, lo que hemos hablado muchísimo. Qué gusto, y además programas muy interesantes con grandes amigos, me encanta verlos. Siempre estoy diciendo, ay ellos me tienen que invitar a esa comida y ese lechón que hicieron se veía buenísimo. No, muchas pues, gracias. Vete más seguido para acá, este, todo lo que necesites, de muchas verdad, gracias. con mucha confianza. Para Grupo Contrapunto es un gusto el poder colaborar, ayudar. Es más, el proyecto precisamente está fundado en Chetumal TV, para poder hacer todo lo, lo posible, eh, ayudarle a los compañeros. Tenemos un estudio que no, no ha subido todavía a conocerlo, pero ahorita lo vas a conocer. Un estudio de, de, de pantalla verde para, obviamente, hacer los cromas y todos los, los contenidos que se quieran generar con croma. Y también tenemos diferentes locaciones aquí mismo, en estas instalaciones, donde se puede hacer un sinfín de programas. Es, está a la orden. Ah, pues muchísimas verdad, gracias. Y de bien. verdad que lo, lo reitero, los medios de comunicación son uno de los pilares más importantes de cualquier lugar, de cualquier actividad. Entonces, para nosotros como, como foro, para nosotros como agencia, es, de, es, es, es muy gratificante saber que podemos contar no, con claro, ustedes. Por supuesto. Y los esperamos. Entren a la página de Facebook, ahí viene toda la información. Sé que ustedes lo, lo postearon, de todas maneras se la repito. La página es Desarrollo para... Desarrollo turístico, rural y comunitario para el sur de Quintana Roo. Ustedes entran ahí, viene la convocatoria, viene la información de los talleres y estamos abiertos a, a cualquier duda que claro. tengan, nos puedan preguntar. Y, y de también. Hecho, En el título vienen ahí las páginas. Perfecto. Tanto de la agencia como del foro. Muchísimas gracias. Oye, Otra, qué bueno que te gustó el desayuno. No, y, y la galleta de Coco. No pude y el comer café, más. No pude comer más porque iba a hablar. Pero ahorita que terminando el programa, <risa> prometo acabar con ese tarro. Oye, sí, ya se lo están acabando. Todo está buenísimo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, con Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias.